Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenido, aquí estamos una vez más desde el Quincho Hoy estamos desde la localidad de El Pingo Y bueno, hoy lo tenemos a Maxi que está viajando a Mar del Plata Junto a una delegación de básquet de Vialle Fútbol Club eh, Hoy también eh, no está nuestro amigo Rubén Dafar, A quien le enviamos nuestro más sentido pésame Falleció la madre de Dafar en el día de hoy y bueno, aquí estamos con el amigo fotógrafo Dani Monzón Porque tiene una, una noticia importantísima referida al deporte Que ya le vamos a, a dar a conocer Hoy estamos en la previa de lo que va a ser la gran fiesta del guiso aquí en El Pingo Ya vamos a estar hablando con eh, los protagonistas, de organizadores de todo este evento Que mmm, ya les puedo asegurar que es un éxito por por la cantidad de inscriptos que hay, por, por muchas cosas. Ya se está trabajando a full acá, ya le vamos a mostrar imágenes cuando estemos eh, charlando. Pero, Dani Monzón Radioactiva, ¿cómo le va? ¿Cómo andan antes? ¿Todo bien? Bien, Buenas noches. tenemos una novedad picante de, eh, último, de, último, momento. Momento. Eh, de último momento. Hoy se sortió la Copa Argentina 2023 Ajá. en Buenos Aires. bien Y, y el Club Independiente de Avellaneda, Ajá. uno de los cinco grandes, Va a estar jugando contra cinco, uno de los cinco grandes y lo tiene a, en, enviarle a La Tuca y a pelear. ¿Yo nomás de, de Independiente. No, no si sé somos si hay varios, otro. Somos ah, usted es Independiente. Bueno. Eh, va a jugar con el club Ciudad de Bolívar, que milita el Federal A. ¿Ese es el equipo de Tinelli? El equipo de Tinelli. Ah, ¿y qué pasa acá ahí? ahí hay un seguiense. Me está jodiendo. Que, que va a estar enfrentando a Independiente, que se llama Román Barreto. Así que va a estar jugando contra... ¿Y de dónde salió ese chico? De ahí, de, de ahí fue al club, de después fue en Unión de Crespo y, a, y después hizo en las inferiores en Colón de Santa Fe. Fue a estar reserva y después eso fue a. a Así ese que club. está en primera de, para el año 2023, donde va a estar patronato ya de cajón, ¿no? Y sigue sí, el campeón va el, a estar. El campeón. Ahí. Según nos decía Luna, que es especialista en deporte, nos decía eso. <risa> bueno, <risa> ¿cómo anda? Activa bien. Todo bien, ¿todo, todo tranquilo. Bueno, en cualquier momento vamos a estar nuevamente por, por, por seguir. Por seguir. Eh, lo esperamos. Sí, ¿no? Vamos a, a ver, ¿con qué arrancamos? Tenemos una cantidad de cosas para comentar. Eh, la actividad política en las últimas horas gira en torno a lo que es la posible precandidatura del actual intendente de la ciudad de Paraná, eh, Val. El Beto Val sería, y esto me lo dijeron hace antes de empezar el programa, que sería ya número puesto para encabezar la fórmula del peronismo. Y la mujer, este, una mujer de la costa de, de Concordia, de Concordia, sería la compañera de fórmula, esto es lo que se está hablando. Y el propio Bordé encabezaría la lista de, de eh, diputados. Hablando de Bordet, ayer estuvimos ahí una pequeña charla con el gobernador y me dijo. Atención a esta noticia. Me confirmó una ambulancia para la gente de la comuna de Las Tunas. Una ambulancia usada en buenas condiciones, eso es lo que le pedimos desde el Quincho. Y me lo confirmó. Las Tunas va a tener una ambulancia. Eh, está la autovía eh, muy pronto y eso es la promesa que nos hizo el gobernador. Como nos prometió en su momento desde el Quincho eh, el subsidio para arreglar este un poco el tema del tanque de agua de Las Garzas, prometido, lo cumplió el gobernador, envió el subsidio, y ahora nos prometió esto, era una gran necesidad que la transmitimos humildemente de este programa que llegamos, y bueno, y el lunes el gobernador se va de gira, esto ya se va a dar a conocer dentro de pocas horas, el lunes se va de gira el gobernador eh, por unos 15 días, y es una gira comercial, y el próximo 14 ya le estoy anticipando, hay un intendente de Paraná Campaña que va a participar de una misión comercial a España acompañando al gobernador de la provincia. Un intendente de Paraná Campaña ya está confirmado. Gobernador de la provincia que mañana a las 10 de la mañana va a estar en Hernandarias. Esto nos confirmó hace instantes la gente de eh, Casa de, de Gobierno. En fin... Mañana hay actividad en nuestra zona, eventos en María Grande, llega Cacho Garay, el humor sano, el humor creativo de este genio de hacer reír, va a estar mañana, como dice la pantalla, ahí con su especial, vamos retomando en bar, en Teatro Don Santiago, allí se pueden hacer la reserva todavía, ahí están teléfono en la pantalla, así que este viernes Cacho Garay en María Grande. Y hablando de María Grande, el próximo jueves vamos a estar en María Grande con Desde el Quincho, Se está confirmado, Interlago, larga la campaña, larga la temporada y ahí vamos a estar, Desde el Quincho, el próximo jueves desde Interlago. Así que vamos a un pequeño corte y hoy tenemos eh, todo exclusivo dedicado a la fiesta del guiso, y también tenemos Acción Solidaria, que el otro día la entregamos en Seguir. Le llegó a la gente, ¿no? Sí, le llegó a los chicos a felices chico de Seguir fue de de Club. De Club. Estaban bueno, contentísimos. hoy vamos a ver lo que nos dice la concejal acá, a quién le vamos a destinar hoy la Acción Solidaria a través del programa del Quincho Corte. Y ya volvemos. FACIT, sí, investigación y desarrollo argentino dedicado a población, fabricación y comercialización de agroproductos. FACIT, evolución infinita. Este 5 de noviembre, el Pingo te espera para vivir la fiesta provincial del Guiso. Con la presencia de bandas locales, regionales, ballet de danzas, emprendedores, artesanos y el cierre de la banda de trayectoria y recorrido internacional, La Beso. Este 5 de noviembre, a las 18 horas. Entradas en el municipio o a través de www.miltickets.com.ar FACIT, investigación y desarrollo argentino dedicados a la formulación, fabricación y comercialización de agroproductos. FACIT, evolución infinita.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 bueno, seguimos en vivo y en directo desde El Pingo y estamos con el Intendente Diego Plácido. ¿Cómo le va Plácido? Buenas noches. Buenas noches. Disculpe por la cara, hemos estado todo el día en el sol acá. Pero estamos a horas de, bueno. de, del evento y va a llegar negro el, no, el no, sábado. Me gusta, está bravo el día hoy ¿eh? Me gusta estar en todos los detalles. Pero hoy estuvo, estuvo bravo el estuvo día Estuvo bravo, hoy. así que bueno, saludo a toda la, la audiencia. Bueno, ya anduvimos recorriendo y ya vamos a ver imágenes que... ...cómo ya se está preparando. Ya llegó el sonido, ya llegó la iluminación... ¿De dónde es el sonido? De Rosario. Sonido ¿Y la iluminación? Ariel Martí, también todo Rosario. Todo Rosario. E impresionante todo rosario. lo que se está montando sí. en, en, en esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se están ultimando los detalles, Diego? Bueno, eh, todo dentro de la normalidad. Eh, en, estos, en estos eventos así masivos, como, como los que esperamos nosotros, eh, se requiere de una buena organización, eh, no de, de 15 a 20 días, sino de meses, porque... En estos eventos no podés fallar en nada, eh, no, en nada podés fallar. Arrancando desde el, la electricidad hasta los lugares estratégicos para montar el escenario. esto este es un escenario eh, neumático donde tiene que estar el piso bien para que se sostenga como corresponde. Eh, después todo lo que es eh, eh, los lugares donde van a ir buscar las carpas, tanto los camerín como, lo, como las otras carpas que van a estar detrás del escenario todo Ahí eso está moviendo hoy justo le decía Liva cuando estábamos sacando fotos no le digo mira esto está arriba de un de un de un camión es un digamos? semi un semi le digo es un semi Es eh, impresionante uh -huh. lo que se está armando. no no sí la verdad que la primera vez que nosotros vemos esto siempre no hemos manejado con aquellos eh, escenarios que se arman como como los costados, vos estás viendo vi los, sí. ahí los laterales, los laterales. Estos son los laterales, mira para que vea la gente, los Esos laterales. Son, son los laterales. ¿Y ¿Es más largo que el colectivo el frente del, del escenario? Sí, tiene alrededor eh, todo prácticamente ya el, el técnico, como era la, el comer el productor te va a decir, pero tiene creo tiene 15 metros de boca libre y después tiene alrededor de 5 metros tiene alrededor de casi 28 metros de de de de frente de frente. De frente. Eh, la verdad que tengo que agradecer a Ariel Martí por, por, por toda, bien, ¿eh? por toda la, la ayuda que hemos tenido de parte de él, porque la verdad que han sido muy, muy eh, como era accesible el, el diálogo, el, el trato con ellos y, y hemos logrado de que haya este, esta técnica importantísima en, en, como era en, en esta fiesta. Acá nosotros estamos, no sé, a 50 metros, ponele, o más del escenario. Y se ve clarito de acá el escenario. ¿eh? Sí, es sí. algo que llama poderosamente la atención. Es un evento que realmente, es, es verdad, necesita de una programación este, muy, muy muy fina para todo esto. Y, mm. y realmente el, la persona esta, la encargada que está haciendo esto, me imagino que hace rato que está trabajando y ya conoce lo que sí. es el mundo. Bueno, pingo. Yo, sí, él vino ¿Vos en el 2003. contaste la historia. Sí, sí, él vino en el 2013 conocieron para Ahí hicimos, hicimos amistad y a partir de ahí, cada evento que nosotros tenemos que organizar, eh, él, él viene porque nosotros lo llamamos, lo, lo, lo contratamos, obviamente, porque, a ver, eh, la, la, el trabajo de él es muy, eh, muy específico y es el que te organiza el evento en sí, o sea, sí. él organiza los horarios, el tiempo. este a esta hora, hasta ahora, tal hora y eh, Y sale como tiene que salir. Y, y sale bien. Es muy importantísimo. Yo me acuerdo en la última que tuvimos acá. Eh, estaba Santiago Rinaldi acá y él, como era, eh, resaltaba el tema del trabajo del productor. Porque es la persona que te organiza todo. Dale. todo, No hay forma de que eso salga mal. Entonces, eh, nosotros tenemos esa posibilidad de poder invertir en él, que es muy, muy accesible y aparte viene más para divertirse y para ayudarnos que, que a trabajar. Él, saca la cuenta que llegó el martes, está desde el martes acá. Eh, Diego, eh, para que vaya la gente ultimando lo, los detalles también de la visita, ¿a qué hora se habilita el predio el sábado? A las 18 horas. A, 18 horas. a las 18 horas. Por supuesto que va a venir, va a haber gente antes esperando para ingresar. Yo pido que vengan más temprano por para que vaya eh, teniendo la posibilidad de poder ingresar al predio. El predio tiene todas las comodidades como vos lo viste, pero eh, en un evento importante como este eh, la masividad de gente va a ser mucha. Y eso va, eh, el que gane el mejor lugar va a tener el mejor... Eh, o sea, mejor esto visión. está programado para recibir 20.000 personas. Sí. Más o menos. Más, también eh, por ahí. Pero, pero 20.000 personas, Hasta sí. 20.000 personas y, y con un... Eh, incluso, yo el otro día lo resaltaba en la conferencia de prensa y lo felicité a la, a la, a la policía por la diagramación que hicieron eh, en todo. Hasta las salidas de emergencia, por donde ingresa uno, por donde ingresa el otro. O sea, todo está todos los detalles se han cubierto... Este es un recital impresionante. La gente no. Yo no sé si la gente de acá ha tomado magnitud de lo que se va a transformar el pingo el día sábado. No, yo creo que no lo ha tomado. ¿Vos no, sabés que... no, no, yo creo que no. No creo no, no no, no, no ha tomado la dimensión. No, no, no, todavía no ha caído en lo que va a pasar. Claro, cuando sábado. vean, no sé, 2.000, 3.000, 4.000 autos que estén acá sí. amontonados y la gente. Sí. Y, ¿Y vos no le tenés miedo a que te desborden? no, no, porque estamos como te dije, estamos bien organizados ¿están preparados? estamos preparados para recibir en la gente. ¿en comida? En todo? En todo. ¿en todo? en todo tenemos 50 stand de comida eso te decía es importante, 50 stand de comida eh, más ¿son que... 50 concursantes esos? no, no, 50, está... aparte de los 50 equipos que van a cocinar guiso nosotros vamos a tener ¿50 bocas de expendio? Cuando ¿Y, vas quién, a estar... ¿y quién atienden eso? los concursantes una vez que van terminando ajá Van, las porciones de ellos las van vendiendo las van regalando, depende de lo que ellos deseen. Pero vez nosotros, tenemos eh, eh, guisos que vamos a hacer acá en, en las cantinas de más de 2000 porciones. Las joyas que van a tener que van a estar cocinando en vivo guisos ah. para que la gente quiera comer. Pero además, tiene 50 estanes de comida rápida: papa frita, choris, panes, hamburguesa, eh, sándwich de lomo, sándwich de sal con cuero. Eh, bueno, empanada, pizza de todo, porque hay 50 estanes de comida exclusivamente claro. va a haber mucha gastronomía eso es importante, eh, por eso es que eh, para el que no le guste el guiso puede comer cualquier tipo de comida porque va a haber en el predio ahora vamos a los concursantes ¿hay 50? 55 va a haber dos turnos Dos tandas. O sea, la primera, la gente que viene a las 6 de la tarde, por ejemplo, ¿a qué hora sale el primer guiso? La primera tanda, diríamos, ¿no? La primera tanda va a salir, eh, una vez que comienzan, tiene alrededor de una hora y media eh, para que terminen el guiso. Por ejemplo, a las 8 a las de la noche a el primer guiso. Va a haber la primera tanda ahí. La primera tanda. Y así sucesivamente. Sale el grupo de 25 y entra el otro grupo. Et, sale el otro grupo, cosa que para las diez y media de la noche a más tardar 11, estemos haciendo la premiación arriba del escenario, porque 23.30 está pactada la, la, la actuación de la averiza. ¿Y ahí termina todo después? Una vez que termine, una vez que hace el recital, que es mínimo una hora y media de recital, eh, se puede extender o no, pero una hora y media está pactada. ¿Y ahí termina el evento ya? Y una vez que termina la beriza termina el evento. Bueno, todo lo que fue artificial. Todo como, sí, sí, sí, sí, como sí. Como, como, como hemos acostumbrado siempre a la fiesta, eh, queremos que que la gente pueda salir tranquila después del evento, eh, como era, y que no nos no toque esperar como esperamos la última vez, que se fueron corriendo el tema de la, por la gran cantidad de bandas que había, se demoró un poco lo de Peteco Carabajal, y el frío eh, era bastante intenso, le pasado en, claro, sí, en octubre, es, eso es verdad. Eh, por eso es que lo corrimos un mes Igual, más. Igual, no está de más, tráigase una campera, no, no, trae, un gorrito, porque a esta hora tal, refresca. Tal cual. Refresca. Lo importante del evento es esto no pueden traer eh, el todos, heladeritas la conservadora, la conservadora señor. no, no, no se la puede. pueden traer va a haber cacheo incluso por supuesto, no pueden Sí pueden traer mate y pueden traer sillones para que puedan estar durante todo el día en el predio exacto, eh, no heladeras con bebidas está prohibido, porque los prohibió la policía, que eso no sí sí, sí no, no. no se puede eh, y por supuesto el abrigo y entradas en puertas al mismo, al mismo precio que se están vendiendo hoy eh, en, en hoy anticipada. cuánto sale la entrada 2.000 mil pesos dos pesos en puerta el sábado dos pesos. mil pesos se sabe cuánto va a salir una porción de guiso de vos decís el que está concursando puede vender sí puede sí. vender sí algunos los regalan otros los venden eh, pero cuánto es... saldría una porción no de sé, guiso? qué sé yo 400 pesos, 300 pesos, no, la verdad que no tengo ni idea no tengo ni idea cuánto vale un, una porción de guiso la verdad que no lo no, no tengo creo, que, pero creo, es creo que, sí, muy accesible, es muy accesible es muy accesible eh... ahora, ¿qué, gra qué, qué, qué gran variedad de, de, de guisos que va a haber ¿no es cierto? sí, muchísimo muchísimo, o sea, eh, guiso de por de, decirte, de, de, de lenteja de mondongo, de conejo, de de, de, todo, todo, o sea, de todo es algo así eh, de, sí de conejo a mí me confirmaron que viene un grupo que hace de conejo ya se lo estoy anticipando de conejo <risa> me y llamaron y el centro de empleados de comercio el centro de empleados de comercio también trae un patrocina un, un equipo que viene a cocinar mirá, a el, competir mirá, de dónde viene el grupo para decirles? bueno yo te iba a, a decir mañana a tengo ver, una una una nota eh, telefónica de Gualeguaychú, porque Ajá. están llamando de Gualeguaychú porque hay competidores de Gualeguaychú. Eh, y ha salido, dice, tan original lo creo lo de Guiso, que a nosotros nos ha sorprendido. Y la verdad que los felicitamos por ser, por, por homenajear una comida tan popular, que la comimos tan, tan nuestra, tan nuestra, eh, eh, y me van a hacer una nota de Gualeguaychú. Después te, te digo, hay de María Grande, de Asencandeta Bossi, de acá del Pingo, Todo Paraná de Paraná, de Santa Fe, de Rosario, ah, de Quilmes, de la provincia Mirá. de Buenos Aires, eh, de Federal, de Villaguay, eh, bueno, de todos, de todos lados de la provincia hay concursantes. De ahí. ¿Y quién es el jurado de ISO? El jurado son siete personas, son cuatro chefs de Paraná, ah, ah, eh, cuatro chefs, el el mentor de la fiesta de guiso, que es un amigo nuestro, que salió esto, yo lo conté, sí, de, contar, de, sí, una, sí. de una comida de amigos, eh, y después tenemos, los Mez que son del Pingo, los asadores de asado con cuero, ya él, eh, ya estuvieron el año pasado, y este año está, nuevamente, Buenas noches, llegó el asador, llegó el, con asador, la carne, eh, llegó el asador. Eh, ¿cómo no nos vamos a saludar? <risa> en vivo, <risa> <risa> ¿Cómo era, así que son siete, Siete jurados que van a evaluar desde eh, cómo cortan la verdura, cómo cortan la carne, cómo cortan el pollo, cómo cortan el mondongo, eh, el, el tamaño de... de, de, de claro, del, el chef sabe. El chef sabe. Eh, el olor, el gusto, la textura, el color. Va en la presentación del equipo también, indumentaria, todo eso. Nosotros al, al jefe del equipo, de los tres, hay uno que se anota que es el tiene dos ayudantes, a ese lo vestimos nosotros, lo vestimos con el delantal de la fiesta de guiso. Ah, eh, mira, Esos están todos vestidos iguales. Eh, después cada uno trae su delantal, pero el, el, el, el que se anota, el jefe del grupo, tiene la indumentaria de la fiesta del guiso. Delantal, eh, la cofia, todo eso. O el gorrito ese, ¿cómo era el del gorrito. De, el, el, el gorrito como la, la película, como no. el de Rata ese el gorrito largo ese también vienen es el, con eso a cosa. <risa> pero, <risa> <risa> ahora no se acuerdan de esa película del chef del gorrito largo Yo me acuerdo eh, claro así que pero yo les aseguro eh, hay guisos variedades infinitas las que las que va a haber acá y va a haber dos cantinas yo no sé, grandes ¿vos va... calculaste cuántas porciones de guiso puede llegar a ver a venderse eh, eso, y mínimo eh. mínimo mínimo cada concursante tiene que hacer en una olla de creo que de 25 litros. de ¿200 porciones? No, a ver. Sí, no sé cuántas Son porciones. Son 200. Pero tenés más de 1.000, 2.000 porciones que van a salir de ahí. Más las, todas las 4.000 o 5.000 porciones que vamos a hacer en, en, el, en, en las cantinas. Así vamos que... a llegar a 10.000 porciones. Sí, va a haber guiso. Va a haber guiso. Mami. Esta vez tenemos que dejar guiso para la de El año pasado nos tocó nos pidió guiso peteco y no había más. No, una falla. Pero bueno. Pero bueno. Todo puede pasar. Pero bueno, pero eh, viste, por ahí algunas cosas. Hemos tratado de, de, de afinar. Eh, ¿Va a haber guiso para la prensa? ¿La prensa va a degustar guiso. Sí, ya nos avisaron ¿eh? que hay una carpa y nos traen guiso y todo, mirá. Eh, sí, sí. No se ha escapado ningún detalle acá. ¿eh? Y es más, tenemos acceso acceso particular también la prensa para llegar este, está todo tan bien organizado eh, cuidadosamente todo esto eh, el municipio esto lo hace como una inversión porque no, no es un gasto esto es una inversión este, para darle la posibilidad que venga gente no solo del PINCO sino de Sí, ...todo, todo de sí, toda la provincia, es una agotado, inversión Ollango. cultural, no sé, o sea, eso, no es un gasto. No, no, no, no, no, no nosotros gasto. no lo tomamos como gasto, para nosotros Está bueno, es una sí. inversión cultural. nosotros Yo siempre digo esto, que y lo repito en cada nota que hago, eh, nosotros tenemos que trabajar todos los municipios en este corredor turístico, y lo repito siempre, porque es, eh, es un, una cuestión muy, pero muy importante el poder fomentar en nuestro corredor turístico... Eh, eh, estos eventos culturales. ¿Por qué? Porque no solamente eventos culturales, sino que cada localidad ofrezca lo que realmente sabe hacer. Claro. Hacen carnaval, le grande de terma, para que acuate con nosotros el camping municipal, pero también fomentar los eventos eh, populares, porque es de la manera que nosotros podemos atraer no solamente a nuestros vecinos, sino a mucha gente de otro lado que pueda venir y que le guste el lugar y te puedes volver con una inversión, y eso es importantísimo. Exactamente. Es importante. Mirá cómo empezó Terma. Bueno, bueno. Mirá cómo empezamos nosotros con el, con el camping y hoy no hay ningún terreno. Están claro. todos ocupados, están todos construyendo. Era C un baldío acá. Cabañas, están haciendo cabañas para alquilar, que las tienen alquilado todo el año. Claro. Hay como cinco cabañas. La seis. tranquilidad, la naturaleza. Bueno. bueno. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Bueno, pero también acá, está bien lo que decís vos, pero detrás de esto también, ya metiéndonos en un ambiente netamente político, hay que hacer una proyección, hay que planificar, tiene que haber mente más, un poco más claras en todo esto. Yo, vos porque te gusta, sos un emprendedor, pero esto hoy tendríamos que tener ya un gran proyecto eh, formado el corredor turístico todo el año en la provincia bueno, de Entrevío. ese, ese o sea, es el desafío. Ese es un desafío. Es ¿El un desafío para, para quién? Para los próximos políticos, Diego, es esto. Pero, pero por supuesto. Para el que le gusta hacer. A ver, a mí me gusta esto. Claro, para me el que gusta, le gusta hacer esto. A mí me gusta claro. hacer esto, y esto, como dije recién, como es claro. una inversión cultural. Eh, pero, a ver, yo soy un convencido, soy un convencido que es tal cual como vos dijiste. Se tiene que trabajar sobre un proyecto claro y con objetivos y metas claras. Y tenés que llegar a ese objetivo y esa meta clara eh, mediante esta planificación y con el trabajo en conjunto, en equipo. No hay forma. A ver, el que Exacto. diga que se va, que va a trabajar solo, es mentira. No, no, no. esto es un trabajo es, en equipo. Es un trabajo en equipo. O sea, yo no sé, pero vos sos un, un gran conocedor de acá, de, por así decirte, de la costa del Paraná, y hay lugares que no, no, no, no están siendo explotados. Tenemos mucha, nos pasa el río por ciertas localidades y no está siendo explotado como corresponde, o sea... Falta, no sé si falta un proyecto de, de incentivación, algo falta. Decís vos, un trabajo en conjunto falta acá. Un proyecto. Un proyecto. Un proyecto. Ahora, ustedes se han caracterizado acá en El Pingo por trabajar en conjunto, por trabajar en proyectos. El otro día vos lo decías en la conferencia de prensa y lo resaltaba varias veces. Acá le agradezco al equipo de trabajo y agradeciste a los empleados municipales también. Por, por supuesto. Yo no soy solo en esto. Detrás mío, por ejemplo, por supuesto, no detrás mío, a la par mío está Laura, mi esposa. Que ya vamos a hablar con Laura. Y más que todo, va adelante mío en muchas cosas. Y después todo el equipo del municipio, todo el equipo, todo. Eh, lo digo como Laura porque es mi esposa, que está, que me, que me acompaña en conjunto con mi hijo. Pero pero después el equipo de trabajo de los que trabajan dentro del municipio y los que trabajan afuera, se trabaja en conjunto. Es un equipo compacto donde todos vamos para el mismo lugar. O sea, avanzamos todos. Pero por supuesto, avanzamos. Recién dijimos, bueno, vamos a comer algo ahora, <risa> ya tengo, mirá los asadores, son los mismos de siempre. Son los mismos de siempre. <risa> mismos de siempre. ¿Eh? <risa> bueno, ya vamos a se volver sumó, con... Se sumó acá... A ver, ¿quién es El camionero de sonido. Ah, por eso no la lo conocíamos. ¿Eh? Mira mu ¿Eh? ¿Cuánto falta para el asado, amigo? No, él está para empezar también. Al que le gusta jugoso, ya está. Muy bien, Era, qué grande. Muy bien, ahí está la foto, ¿eh? el que le gusta, ya está. Ese es entre real. ¿Es entre real el hombre o no? No, es de... Eh, de ¿No? ¿De sí, Fune. De, Fune. de Fune. De Fune. Mirá vos, gran conocedor de la parrilla, el que le gusta el jugoso, ¡pac! Bueno, vamos a un corte, ya vamos a volver con Diego Plasi, pero vamos a hablar con la señora de él, porque nosotros nos gusta tener la otra mirada, la otra mirada de la fiesta. Ya volvemos. FACI, investigación y desarrollo argentino dedicados a la formulación, fabricación y comercialización de agroproductos. FACI, evolución infinita.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 Bueno, seguimos. Mire, qué imagen. Eso es lo que decía Diego Plasi. Acá la gente viene. Naturaleza, tranquilidad, buen asado, buena gente. Es así, Laura Rupp, la concejal del municipio del Pingo. ¿Cómo le va? Pero muy bien, muy buenas noches a usted. Ahora, qué maravilloso ver una imagen así, ¿no? Eh, ustedes El... están acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a esto, pero la gente de afuera no. La verdad que... Para, sin duda, lo primero que escuchamos de la gente afuera es qué tranquilidad, cómo se disfruta. El otro día hablaba justamente con, con una señora que es de la ciudad de Buenos Aires, de Pilar básicamente, Mirá. que invirtieron acá en cabañas y ella decía, la verdad que se ha convertido en mi lugar en el mundo porque vengo realmente a disfrutar y a descansar y lo que yo disfruto acá no lo, no lo puedo disfrutar allá. Eh, así que sin duda es una localidad que tiene un potencial muy importante, creo que lo hemos visto desde el minuto uno. Eh, recién Diego hablaba, hablaba nosotros eh, trabajamos sobre proyectos, proyectos que son a, a, a corto, mediano y largo plazo. Claro. Eh, y vamos eh, en función de eso concretando sueños, ante que todo, eh, por supuesto, devolverle la dignidad que, que, que todo vecino necesitaba, además en estas localidades que verdaderamente fueron postergadas. Sí, parece, parecían olvidadas estas localidades. Y, y sí, uno llega y llega, como decís vos, llega con una planificación, con un proyecto, y, pare, y, y uno dice: lo, lo concretaremos. Y cuando acordaste. Eh, por el empuje de, de uno mismo totalmente. se hace, ¿no? Porque quién iba a pensar acá era un baldío cuando veníamos y hoy tenemos semejante belleza acá atrás. Pero, es, totalmente, es, algo... es que sin dudas cuando cuando Diego arrancó en 2007 esta localidad era una localidad que muchas veces Fantasma y se pasábamos a la noche y era una lucecita y ni sabíamos que existía un pueblo. Eh, y la verdad que la transformación que se le fue dando primero desde la Junta de Gobierno con todo lo que eso significaba, porque realmente eh, los recursos que habían eran escasos, había que salir a buscarlo. Sí. Eh, y bueno, la verdad que la capacidad que ha tenido Diego en ese sentido. Ahora recién están manejando un presupuesto en todas estas sin localidades, duda, duda. pero antes era salir a pedir a todo lado porque no alcanzaba sí. ni para pagarle al tractorista. Imagínate que arrancamos con un grupo de trabajo muy reducido, estamos hablando de 6, 7 personas en la Junta Tal de cual. Gobierno que hacíamos malabares para poder pagarles y para poder hacer el, el, las actividades justas y necesarias, cumplir con los servicios básicos de la comunidad, que eran cortar el pasto, desagotar los pozos negros, eh, arreglar alguna que otra calle y nada más. Eh, todo eso, y ahora pensar tener una estructura donde tenemos eh, 40 empleados de implanta permanente, eh, que podemos cumplir con todos los servicios, que podemos hacer obra con recursos propios, que antes eran impensados, o sea, hacer una obra en una localidad no, tan No chica, podías planificar nada. No, era imposible, o sea, dependíamos pura y exclusivamente de salir a buscar la obra... Eh, pelearla y traerla, que de hecho Diego lo logró, no pero sí, fue un camino Eso es lo que siempre bien. destacamos cada vez que hacemos una nota, más allá de todo, eh, Diego ha sido eh, este, y se lo hemos dicho públicamente, un gran gestor, porque más allá de ser el intendente del pueblo vos si no gestionás sin duda. Está muerto, o sea, eh, en Buenos Aires está quien te atiende. Y hay que gestionar, y hay que gestionar con proyectos. Por supuesto, totalmente. Y creo que en ese sentido también tengo que reconocer que si hay algo que ha tenido Diego es esto de la mano tendida también para sus compañeros. Porque sí, nos eh, Diego cuando arrancó como Junta de Gobierno... Eh, estaba obviamente eh, circunscripto a un, a un grupo de trabajo que era bastante amplio, porque eran muchas las juntas de gobierno eh, que tenían que salir a, a golpear puertas y él ¿Y no, y si no habrá, dudó. Y a, se habrá llevado presidente de juntas a Buenos eso Aires, eso digo, nos cuenta. ¿eh? Cuando él logró que nos le abrieran la puerta, eso. después se llevaba a todos los compañeros. Sí, y eso habla la Clara de, de, de, de un buen gestor. Y que no hay mezquindad, o sea. No, sin duda, Eso totalmente. enaltece a una persona. ¿Cómo está la actividad en el Consejo de Levante? ¿Cómo se llevan los concejales? Mira, nosotros la verdad que hemos tenido tres años que te, te diría muy positivos. Eh, el 80, casi el 90% de las ordenanzas las hemos sacado por unanimidad. Ah, las que no hemos sacado por unanimidad eh, o que no las han votado, casi decían, han, han sido irrisorias. Eh, creo que el año pasado no nos votaron el presupuesto. Eh, después... Bueno, eso es normal en eh, todos lo, los lo municipios. Normal, La oposición lo nunca de te todo el De, <ríe> de todos los todo lo municipios. Eh, y después una ordenanza que sí nos dolió un poco que no nos hayan acompañado, que fue la de la creación del Consejo eh, Deliberante Juvenil. Ah, no lo eh, Que la, la fue aprobada solamente por, ¿Por mayoría. Eh, por, por, claro, por la mayoría simple. Pero es como si eso es, eso es darle. Es darle. Eh, eh, es hacerlo protagonista a los chicos Totalmente. de una actividad que, que es linda en el Consejo. Totalmente, pero en, en, así todo, bueno, la verdad que no nos tipo? podemos quejar. de Hemos eh, siempre apelado al diálogo, eh, creo que. ...en Ese sentido han sido coherentes eh, más allá de estas situaciones eh, puntuales, pero bueno, eh, contentos con precisamente con esa ordenanza, porque como vos decías, todo de darle la, la posibilidad a los jóvenes. Hoy, hoy por ejemplo, el PINCO tiene un espacio eh, que es un, un paseo que se llama Bio Timbó, que fue creado por el Consejo Juvenil, nada más y nada menos. Con su, ah, presupuesto. Que claro, porque, ah, estamos mostrando las porque fotos. aparte tenemos sí. la particularidad de ser el único Consejo Juvenil de la provincia que cuenta con un presupuesto propio. El, ah, año pas el, el año pasado Diego. tuvo un presupuesto de un millón y medio, este año otra vez un millón y medio, que ya también están cerrando... Su proyecto. ¿Y ¿Qué le alcanza para ejecutar algún proyecto? Ellos trabajan durante el año proyectos siempre en base eh, a unos lineamientos que pone la presidenta del Consejo de Liberante. En este caso este año fue el tema medio ambiente, adultos mayores y discapacidad. Así que ellos trabajan sobre los lineamientos. O sea, que todo quieren. ahí estamos. Eso, eso fue. Eso lo... es el famoso biotimbó. Claro, eso fue en base a un, a un proyecto de ellos. Exacto, tal y cual. Y acá hay que decir que son todos los estudiantes, ¿no? Sí, los sí, Los sí, del sí. Consejo Juvenil son todos son, estudiantes. Son, todos, son estudiantes. todos estudiantes, sí. Nosotros siempre eh, apelamos a trabajar con las instituciones. Para nosotros es importante que la institución educativa se involucre. Claro. Eh, el año pasado, bueno, con, con cuestión de pandemia y demás, eh, si bien lo hicimos por fuera de la escuela, porque la escuela no estaba... Eh, no tenía las jornadas completas, no sé si recordás que por el tema de la pandemia sí, sí, sí. tenían reducido el horario Entonces lo hicimos por fuera, pero con estudiantes de la, de la escuela misma Así que eh, participaron chicos de cuarto, quinto y sexto año Para que vaya entendiendo a la gente, ¿qué niveles de educativos tienen acá? Porque hay una semejante escuela, que eso también fue un ejemplo, y que ya después voy a dar otro ejemplo más, que el otro día fue... Se abrieron los ojos, se, se firmó para dar inicio a una obra importante. Pero, ¿qué niveles educativos tenemos Y Bueno, acá? tenemos el nivel inicial, uh -huh. eh, o sea, jardín de infantes, 4 y 5 años, eh, primaria y secundaria. Supimos tener una corte de una técnica en software, que, eh, bueno, de hecho salieron varios recibidos de esa... De, de esa tecnicatura, no pudimos renovarla lamentablemente fue justo en el cambio de gobierno y demás, no se pudo renovar eh, pero bueno, es una asignatura pendiente que también tenemos, el poder tener una eh, opción. para ¿Están la ahí ustedes sí, trabajando todo, en eso? todo el tiempo presionando con estas cuestiones. Sí, claro. Tarde o temprano lo vamos a lograr seguramente. Edificio <risa> sobra, edificio, gana sobra. Edificio sobra, la predisposición de, de los directivos sobra. Y yo creo que eh, tarde o temprano vamos a terminar ojalá, trayendo ojalá. Alguna, alguna carrera. Hace falta, porque yo siempre digo, más allá de que tenemos eh, opciones en AS, en Canemaría Grande, Siempre está la, la, el tema de que hay, hay gente que no está en condiciones ni de viajar, eh, ya sea porque trabaja, ya sea porque tiene chicos claro. y demás, y bueno, eso es un costo también, ¿no? Así que poder tener una, una oferta académica acá sería lo ideal. ¿no? Bueno, son las 20.41, estamos hablando con Laura Rup, que es concejal, y yo decía, eh, qué alegría el otro día daba cuando los veía que firmaban el inicio de obra de la nueva de la terminal del Pingo, sí. que va a ser una de las más lindas sin duda, sin duda, hemos peleado la bastante. verdad es que Mira el tema de la terminal, la verdad que fue un gran logro, porque más que nada, por, por el tiempo que nos llevó... Como, Eso fue gestión, ¿ves? Eh, eh, totalmente, y, senta, y sentamos un precedente también, gestión. que a veces, eh, a ver, no sé si no, no les da gana de echarnos cuando hacemos estas cuestiones, ¿no? Pero eh, el tema de la terminal arranca con el tema de un subsidio que ascendía a los 80 millones de pesos eh, para hacer una terminal de Said entre que se armó el proyecto, se lo presentó, se, se, se le hizo las modificaciones que había que hacerle, ese dinero obviamente ya se había quedado obsoleto. Eh, obviamente, si no alcanzaba. No, sin No Así que tuvimos dos licitaciones desiertas y bueno, y automáticamente dijimos, no, tenemos que salir a pelear, tenemos que salir a pelearla por una cuestión muy, muy lógica, primero que es una, una obra de primera necesidad para nuestra localidad, que no cuenta con una terminal, eh, por lo que significa eso terminar en el lugar que va a en estar el emplazada, lugar que va a estar emplazada, que va a estar emplazada eh, el uso que va a tener, pero además por la mano de obra que eso significa para nuestra localidad. Siempre Diego ha apostado al tema de la obra pública eh, como, sin duda, como la herramienta primordial para poder... Eh, Solventar la mano de, de obra que hoy tantas faltas sí, hace. Mano de obra y después genera puestos de trabajo. Genera también. puestos de trabajo, ah, ah, totalmente. Eh, tal totalmente. cual. Eh, ¿Cuándo se arrancaría la obra? Y mira, nosotros firmamos la semana pasada, ten, la empresa tiene 30 días para comenzarla, así que es, el día de ayer creo que hicieron el primer anticipo financiero. <risa> estamos bastante apurados, así que bueno, calculo que el intendente pasa el 5 y el día lunes ya lo está llamando a, a, a la empresa Berco para que se instale. ¿Y en, qué, en cuánto tiempo se hace? Un año. Tiene un año de, de ejecución. Así que con el, para el año que viene, esta época. Y vamos a Estamos estar en a noviembre. Ahora ya vamos a tener elegido un nuevo intendente. Posiblemente. Y eh, sí. <risa> vamos a estar <risa> la inaugurando. No vamos a hacer en octubre. ¿eh? Vamos a estar inaugurando. <risa> Te dije que va a ser en octubre. Bueno. Digo, ser. Hoy me equivoqué. <risa> no lo tenía que decir. ¿Cuál es la mirada de la mujer? La última pregunta. ¿Y ¿Cuál es la mirada de la mujer? Eh, en la fiesta de guiso ¿qué significa para vos como mujer? dejamos a la funcionaria afuera y para contagiar a la gente a las mujeres que nos están viendo Mira, más que la mirada yo creo que lo que rescato de esta localidad y rescato de Diego es el lugar que le ha dado la mujer, no solamente en lo que es la organización y el acompañamiento de lo que ...fue la organización de esta, de esta fiesta, sino en todos los sentidos... ...porque si vos recorres el municipio te vas a dar cuenta que en cada área... ...si no tenés una mujer a cargo, sí tenés mujeres adentro trabajando... Eh, ...yo creo que hoy el municipio del Pingo cuenta con el 50% de mujeres trabajando... ...y muchas de ellas son jefas de área, eso también habla muy bien... ...de la confianza que Diego deposita en la mujer... ...es, en ese sentido, es un hombre muy respetable... ...porque le gusta escuchar mucho las opiniones nuestras que siempre salimos ganando las mujeres no sé por qué será ah, eh, claro. ¿Quién no tiene la última palabra y te puedo asegurar que no solamente yo por ser la mujer digamos también le pasa a las chicas y yo creo que eso también es rescatable eh, en, un, en un líder político no digo de haber claro. de haber eh, o sea de tener, abrir el abanico de de darle la oportunidad claro. de dejarnos ser de dejarnos hacer eh, de mirarnos siempre desde, la, desde una perme perspectiva más lejana claro. solo como marcando si nos llegamos a equivocar en algo, pero casi nunca, no acá si no porque las mujeres ¿no acá no nos equivocamos ah, bueno. <risa> acá si nos equivocamos nos equivocamos claro. todo, es acá, el trabajo en conjunto acá, eh. claro, totalmente, muy bueno. así que bueno no, la verdad que la participación de la mujer en esta localidad eh, es increíble cómo... imagínate que Hoy estamos hoy en dos días estamos ya festejando el, la fiesta del guiso estamos haciendo la fiesta del guiso y el día lunes hicimos la fiesta de Halloween con más de 100 chicos Sí, lo vimos, lo vimos. Y pues imagínate, todo eso detrás de eso hay mujeres. Hay mujeres, hay mamás y eh, participa la gente del municipio, pero también Se participan afecta, la, así, eh. los vecinos. <ríe> no, quiere escuchar, no quiere escuchar estas cosas. <ríe> bueno, eh, siempre en el programa tenemos una acción solidaria. Y permítame Monzón, hemos traído una caja de este cacao. De 60 paquetes que nos regala la, la empresa, la, la Blanquita de, de Viale, Alimento La Blanquita, y usted tiene que elegir a qué institución se la va a dar. Qué difícil. Y bueno, pero. Es, un es una presente, presión. Es una un presión, pero no, no, la vamos, se la vamos a hacer llegar a la Escuela 85, el arriero, que bueno, les va a venir muy bien a ellos, así que. Un gran aporte, ya muchísimas gracias. Sí, ¿no? nosotros también, <risa> nuestro agradecimiento a la Blanquita, pero también tenemos el regalo para la mujer, porque sabíamos que iba a estar una mujer, <risa> trajimos el regalo para la mujer que siempre nos da panadería, Leble y acá venga la foto, Monzón, miren. <risa> este queda para usted el... es para, para vos, usted, eh. ah, es para listo, usted. Bueno, llévelo capaz que lo capaz que lo comparto. no no llévelo <ríe> llévelo es para la mujer <ríe> bueno muchas gracias <ríe> muchas gracias muchas gracias Laura este por recibirnos y abrirnos las puertas y bueno felicitaciones porque ya está descontado que va a ser un éxito la fiesta sí sin duda la verdad es que la expectativa es increíble nosotros que nos manejamos en en toda la zona y donde vas no hay quien te pregunte de la fiesta aparte las entradas han volado, eh, bueno. inclusive aquellos que no se han animado a sacar por internet nos han llamado por teléfono para que sí, le llevemos sí, la entrada sí, en sí. mano, por favor. Eh, y en este sentido, decirle a la gente que se quede tranquila porque va a poder sacar también la entrada en puerta al mismo precio. Así que, eh, que es dos mil pesos, no es nada hoy no, eh, pues para hacer para el espectáculo, espectáculo que qué? la van a pasar muy bien. No. realmente. Muchas gracias, listo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ya volvemos.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 Bueno, y con esta imagen seguimos hablando con el intendente ya en el tramo final y hablar del pingo, sin lugar a duda es hablar de muchas obras. Y recién Laura decía, eh, qué magnífico, qué lindo, qué, qué, qué, qué, qué enorme que va a ser el edificio de la nueva terminal, de la terminal que se merece tener el pingo y que va a dar mucho de qué hablar, porque va a ser una de las terminales únicas, únicas, por su modelo, por su muchas cosas que va a explicar Diego ¿no? el, el terminal ¿eh? bueno la verdad que sí eh, nos costó poder lograr lo que lo que muchos están buscando que nosotros sentamos precedentes a la Nación en Transporte por la gestión y porque lograr una redeterminación de terminación de precios de un subsidio era medio, medio que complicado porque las terminales de ómnibus que se van a hacer del el Ministerio de Transporte de la Nación eh, eran subsidios la, el Ministerio te entregaba un subsidio vos hacías un, un proyecto de tanta cantidad de plata eh, y cuando te lo otorgaban te otorgaban un subsidio, en la idea sin redeterminación de precios claro. con la inflación que, que, que, que lamentablemente hemos vivido y estamos viviendo en la Argentina al momento de llamar a licitación los no precios, te no, nada. no estaban desactualizados los precios y al no haber redeterminación el gran problema se planteaba a las empresas que las empresas no querían Tomar una obra si no le iba a alcanzar. Obviamente que toda empresa te, cuando se presenta porque quiere ganar lo que corresponde, obviamente. Y ahí comenzó un trabajo arduo con el Ministerio de Transporte porque le fuimos a plantear que realmente no podíamos afrontar la terminal porque no nos alcanzaba la plata. Entonces, bueno, hicimos una redeterminación de precio y ahí empezamos a, a, a trabajar para que transporte nos autorizara y nos diera el dinero faltante. Te puedo imaginar que la terminal de ómnibus de acá estaba planteada en 131 millones de pesos y al momento de hacer la determinación, que hace uno, dos, tres meses atrás, que ya te, estamos con un, con un pequeño déficit, pero lo vamos a absorber nosotros con la provincia, si Dios quiere, eh, hoy está en 220 millones de pesos la terminal de ómnibus. así eh, que va a salir más de 250 millones? Sí, seguramente, seguramente. ¿Cuánto pero, metros cuadrados tiene eso? Lo que te puedo decir es que tiene seis dársenas, seis dársenas con eh, locales, con locales con comedor, con baños. baños, con sala de oficina, salas también de para la, la, la, las mamás que van a amamantar equipadas con su con su con el equipamiento adecuado para que puedan eh, ir a ese lugar y poder amamantar a sus hijos, eh, sistema de alarma, sistema de videovigilancia, bueno, en fin con Aire acondicionado, todo como. como... Son, es una de las cuatro o cinco terminales que se van a hacer en, en Entre Ríos. Sí, sí. Me eh, parece que eran 4 sí, o 5, algo sí, así. Sí, era. Eh, ¿Concordia no, eh, o Villaguay? A ver, Villaguay. Villa te digo las que al principio empezaron y después se sumó una más. Ajá. Es eh, el Pingo, obviamente. Villaguay, que era la terminación de una terminal que ya estaba empezada. Eh, Diamante, Feliciano y último entró Hernández. Hernández. Hernández, entró con una terminal. Eh, hay dos que, bueno, eh, Villaguay la continuó porque era una, era una ampliación de lo que estaba haciendo. Ella pudo licitar diferente. Fue licitó por ítem porque era una termina, era term, eh, una terminación. Era, había que terminar lo que, terminal, estaba, hecho. que estaba. lo que claro, ya habían empezado en un tiempo atrás. En cambio nosotros no tuvimos que licitar eh, por el proyecto. Eh, y bueno, Diamante y Feliciano arrancaron la terminal con el con el presupuesto viejo. Viejo y bueno, ahora tendrán que trabajar para poder para que la provincia o la nación les redetermine, pero ellos ya la arrancaron. Si ellos van a tener un trabajo arduo para que le puedan actualizar En cambio. El pingo no la pudo, no, no la arrancamos. Porque o no sea, le... ustedes van a arrancar y van a terminar ahora. Si, si Dios quiere y la vamos a terminar, porque hoy tenemos la plata para poderla hacer completa. Eh, los demás colegas lamentablemente van a tener, la van a terminar, pues son muy buenos gestores, pero ella es un trámite diferente. Nosotros en transporte sentamos precedentes de la gestión y la redeterminación y a, y a raíz de nuestro precedente de haber sentado precedente, todas las obras en la Argentina, de transporte, que tenían el mismo inconveniente, hoy van a poder eh, redeterminar. Mira, Diego, ahora para, para decirle a la gente, ¿por qué en El Pingo se puede avanzar con, con obras? O sea, con cordón cuneta, se puede avanzar con asfalto, eh, se puede avanzar eh, con muchas cosas, poniendo eh, cartelería, eh, con muchas cosas se puede avanzar. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto, o sea? No, bueno, el secreto, obviamente, ya todos saben, uno a, a, sabe y ha podido trabajar en, en, en lo que es eh, la gestión a nivel provincial y nacional, pero también... ¿Esas casas, por ejemplo, que es que...? Esto, esto es todo con recurso propio. Eh, nosotros tenemos una muy buena administración. qué hace? El ¿Un círculo? ¿Un, no, ¿Un círculo de vivienda hace o qué? No, eh, tratamos de identificar los, la, las familias que están en un estado complicado de, en la cuestión o vivienda, sea, va donde está la necesidad. Exactamente. Va Bien. donde está la necesidad, donde está la necesidad, y ahí empezamos a trabajar con, el, con, el, con desarrollo social y con obra pública. Claro. Y la mano de obra la ponemos nosotros. Eh, la ponemos nosotros. Eh, por lo cual hemos hecho viviendas sociales con recursos propios, con recursos nuestros, eh, y toda la obra pública de nación eh, la hacemos con... Eh, mano de obra local, lo hacemos nosotros no llamamos, a, te estoy hablando de cordón cuneta te estoy hablando de pavimento eh, lo hacemos con mano de obra local ¿Y te alcanza la gente? ¿hay gente para, para sí, la cantidad de obra? Sí, sí, bueno, a veces tenemos que eh, echar mano a otras localidades para que vengan a trabajar pero, pero el, el, el, el, prácticamente el cien por cien de la mano de obra es de acá en la localidad de Pingo ¿Y está llegando con todos los servicios a, a todos los barrios ya? Sí, tenemos servicios de, de cloaca, tenemos servicio de agua potable, eh, servicio de iluminación y obviamente ahora estamos trabajando en eh, ampliar lo que es el sector de, de red de agua, estamos haciendo una obra de agua potable eh, con tanque elevado, y eso lo, traemos, lo hacemos a través de NOSA, donde con eso aseguramos que a futuro no tengamos problema de agua y hoy la cooperativa de agua estamos trabajando en conjunto, hoy el, el, el, el municipio está trabajando, subsidiando la cooperativa de agua para que funcione como corresponda y tenga una muy buena administración y podemos dejar en condiciones la cuestión de ese servicio, que la verdad que es sumamente esencial con la ampliación que estamos llevando de la planta urbana, tenemos que llegar a todos, hay un montón de situaciones nuevas, pero hay proyecciones de dos nuevos loteos, que tenemos que llegar con el servicio de agua y nosotros, en ese sentido, queremos brindar lo mejor posible. Ahora, recién nos contaba Laura que eh, hay una, una muy buena noticia, que es, por ejemplo, que ya comenzaron las inversiones privadas en el Pingo, sí. con el tema de de hacer este, lugares de alojamiento, ¿no? Y eso habla a las claras que hay una planificación urbanística, incluso acá en El Pinto. Tal cual, nosotros apostamos, yo siempre lo digo esto, siempre no quiero ser muy repetitivo, pero siempre digo que las, el crecimiento de las localidades va de la mano del Estado y del privado. Sí, claro. Si nosotros no apostamos a que el privado venga a invertir, eh, eh, es imposible que crezcan. Cuando digo de la inversión del Estado eh, eh, por donde del privado, no solamente hablamos de la cuestión de inversión la cuestión eh, de viviendas, de cabañas, sino también de lograr de que empresas vengan a instalarse en estas localidades. La, la instalación de nuevas empresas genera mano de obra eh, y eso nos va a permitir a nosotros de que no ser de no ser el único eh, eh, de no ser la única fuente laboral en el, en el, el Tingo que sea el municipio entonces con la inversión del privado a través de las empresas eh, como era, vamos a generar mano de obra hoy por suerte tenemos la posibilidad de que se instalen una empresa ya tenemos la el ofrecimiento de dos o tres empresas que quieren instalarse están buscando un lugar sobre la, sobre la 127 para poderse instalar y eso va a generar mano de obra eh, para la localidad por eso es que digo que los crecimientos de, los, de la localidad bien, bien, bien. Viale, sí. Viale mismo el privado invierte muchísimo hoy tiene un parque industrial importante donde hay varias empresas que han invertido mucho en Viale por ejemplo y hoy eh, hay muchas fuentes laborales en ese lugar eh. Por eso, hay que eh, todo esto se basa en planificación Planificación. Sin duda. El es... empresario, el, ¿a qué político le cree el empresario? Al político honesto, al que ha demostrado que no se ha llevado nada, al que permanentemente está innovando, planificando y concretando. Porque vos podés planificar y si no, concretar. O sea, vos podés Yo... hablar. Vos sos una gestión, nosotros solo de afuera, ¿eh? vos sos una gestión, el pingüe es una gestión que puede mostrar lo que ha hecho. Porque lo puede mostrar. Ahí está la escuela, acá está la plaza, acá está el, eh, el cordón boneta, acá está... Se puede mostrar. Nosotros cuando asumimos el 2019 teníamos un plan de gobierno, un proyecto de gobierno. Y es de la única manera que vos podés decir, bueno, voy por esto eh, claro. para la localidad. Teníamos un plan de gobierno, un proyecto de gobierno que lo pusimos en marcha. La pandemia, si bien... Eh, tuvo sus su, su contra como es el tema de, de, la, de, de, de todo lo que pasó en pandemia. Sí, nosotros sí, en el como, municipio, lo sufrimos como lo sufrimos Nosotros pudimos aprovechar esos años de, de, de pandemia en poder hacer inversión en esta localidad. Y hemos, y hemos eh, como era, invertido eh, en obra pública. Hoy la localidad del Pingo tiene mucha obra pública y la hemos llevado y la hemos planificado desde el primer día acá. Por eso es que hemos hecho cordón cuneta, pavimento, Vereda, viviendas sociales, vivienda del día PB, Playón Polideportivo, lo camping municipal que estás viendo hoy, eh, eh, como era una nueva red de agua, la terminal de hoy Ahora este camping que es envidia ah, no. de muchas, envidia sana, digo, ¿no? Porque hay ciudades grandes de Paraná campaña que no lo tienen, no tienen un camping como el que, el que está acá, no está aceptando. Es una cuestión más, a ver, no solamente es para que disfruten los chicos y la gente del pingo, sino para que venga gente de afuera. Viene gente de afuera. Mucha gente no? de afuera. Y este año va a explotar el doble de lo que fue el año pasado. Nosotros queremos ser una opción más, como te dije, pero una, una opción donde diga, bueno, la gente, bueno, no tengo para pagar una entrada a tal lugar que sale tanto y con la familia no me alcanza. Bueno, acá puede venir, muy accesible, pasa el día acá, tiene parrilla, tiene quincho, tiene un lugar donde puede comprar... Eh, comer un buffet, tiene una. Como vos ves acá. Tenés tranquilidad. Tenés tranquilidad. Tenés tranquilidad, recién, no hay tierra. Recién, tierra no hay no nada. sé si vos viste, recién acaba de llegar una casa rodante que ya se va a instalar. ¿En para serio? La, sí, recién estaba acá. El hombre que estaba recién ¿Es acá. Serio? Ya está llegando gente para la fiesta de Guiso, te podés imaginar lo que va a hacer. Eh, y bueno, y eso es lo que buscamos. No tenga miedo, Placido. No, ya veo que me gorda, pero no, no, que lo va a estar bien buscaremos otra olla este, eh, vamos a recordarle a la gente que queda mucho tiempo, pero el miércoles 23 de noviembre acá, se va a hacer un curso de RCP y uso del DEA en Pueblo San Julián las comunicaciones se pueden realizar en la Municipalidad del Pingo esto lo organiza el Centro de Empleado de Comercio la Federación Argentina de Empleados de Comercio y eh, la, la Comuna del Pingo este curso está declarado de interés ministerial ...y lógicamente este, va a pasar seguro por el Consejo Deliberante... ...se va a entregar material didáctico, va a haber un robot... ...donde se va a explicar, va a participar gente de la, de la la agentes de la policía también... ...de, de, de todo el departamento... ...y esto es una, una gestión más que ha hecho la gestión de Diego Plasi... ...estamos hablando de un evento que va a atraer a 20.000 personas... Y paralelamente ya estamos anunciando otra cosa importantísima como son estos cursos para salvar vida Y así me imagino que hay una cantidad de cosas. mira nosotros, eh, todo lo que podamos incorporar al municipio del Pingo y a la gente del Pingo, eh, lo vamos a hacer. Porque creo que tanto las capacitaciones como como los cursos, no solamente una capacitación como la que estamos llevando, porque estamos llevando aparte capacitaciones con que hemos hecho convenio con... La UTN y con la Universidad de Entre Ríos, con la UNER. Estamos llevando capacitaciones y lo, lo vamos, y lo estamos dictando acá. Esto es sumamente importante, el tema de esta capacitación, de este curso de RCP, que no solamente, seguramente va a ser para la gente común, sino también para los empleados de la policía, que es importantísimo. Sí, sí. Hemos hablado, hemos estado hablando con la Ministra Rosario Romero, que ella es una de, los, de las personas que siempre apoya este tipo de cosas. Claro. Y eh, eh, cuando cuando es para salvar vidas, es fundamental que los empleados que tienen que estar enfrente de una situación complicada sepan actuar. En el... ¿Cualquier ciudadano le puede...? Cualquier, cualquiera, cualquiera. Cualquiera, cualquiera. Nosotros vemos siempre, toda capacitación que pueda venir, nosotros lo vamos a, a comer, a, a absorber, porque creo que es sumamente necesario. Eh, ¿Cómo andas políticamente con el gobierno de la provincia? ¿Gobernador, funcionarios? No, muy bien. Yo siempre he tenido muy buena relación con los funcionarios, eh, porque eh, he podido demostrar capacidad de trabajo, capacidad de gestión, y que todo lo que se gestiona se ejecuta. Eh, y en ese sentido, eh, eh, el gobierno provincial y el gobierno nacional han tenido eh, la mejor para la localidad del Pingo. Eh, uno cuando gestiona, gestiona todos los días, viaja, yo viajo a todos lados, todo lado. eh, y eso significa, como, como vos dijiste hoy, eh, lograr objetivos, plantearse metas y proyectar mediante un plan de gobierno. Y el gobierno provincial eso lo ve, por eso es que cada vez que nosotros llevamos adelante una obra, la ejecutamos y la inauguramos con los funcionarios, eh, que, nos fueron, que fueron los que nos dieron una mano para poderla claro. llevar adelante. El gobierno provincial, a través del gobernador Gustavo Bordet, ha sido eh, un gobierno eh, como era activo y un gobierno presente en la localidad del Pingo. Porque eh, si no tenemos el apoyo de ellos es imposible que podamos crecer. El gobierno nacional también ha sido un gobierno presente en esta localidad. Todo lo que vos ves a diario... Es a través de gestión y porque nuestros funcionarios colaboran y apuestan a que la localidad del Pingo crezca. Por eso, cada vez que tengo una reunión con algún ministro, eh, eh, resaltamos el trabajo en conjunto que hacemos con el gobierno provincial. Claro, eh, Diego, ¿te animás a sentarte en una mesa este, con varios presidentes juntas intendentes y hablar de la división del departamento? ¿no? Sí, por supuesto que sí. Por ¿Estás supuesto de que sí. Sí, estamos de acuerdo para poderlo trabajar. Toda discusión se debe hacer en conjunto. Eh, y en ese sentido, eh, si logramos un consenso y poder hablarlo, poderlo trabajar eh, mediante una buena diagramación y, claro. y tomando eh, puntos claves entre cada uno de nosotros, eh, todo es posible. Pero es, es importante trabajar con consensos. Es diálogo. Un eh, consenso. lo dijo el gobernador una de las materias pendientes que tiene antes que se vaya de la gestión es dos, dos metas eran de Paraná Campaña una la división del departamento y la otra era la concreción del ripio Viale Maciá eran dos cosas fundamentales que tenía en la gestión de él eh, si tenemos que hacer una evaluación de la gestión Bordet ¿cómo la calificas? general, ¿eh? excelente Gustavo ha sido un gobernador conciliador en todo sentido. Han sido, ha sido un gobernador y es un gobernador. ¿Lo supo escuchar que, a ustedes? Por supuesto. ¿Y siempre, le ha dado respuesta? Siempre, siempre, siempre, siempre. Siempre. Es un, un, un gran conciliador. Es una persona que eh, nunca tiene un no. Y eso para nosotros es sumamente importante. Eh, una persona muy cuidadosa. Es verdad. Eh, muy cuidadosa. Maneja los números. Maneja muy bien los números, que eso significa de que hoy la provincia esté en excelentes condiciones. Eh, él tiene una muy buena imagen positiva y eso nos va a permitir a nosotros poder trabajar con tranquilidad. Eh, tenemos una gran gestión provincial que respalda el buen trabajo y eso a nosotros nos sirve para poder salir y decir, bueno, el gobierno provincial se merece seguir trabajando y seguir llegando, llegando a los destinos. Y aparte una la gestión reconocida por el gobierno nacional. Tal cual, o sea, tal cual. A cualquier, a, a, a cualquier lugar de la Argentina que vaya, reconocen a la provincia de Entre Ríos. No por, por mala, por buena. Pero por supuesto, por supuesto. Vamos a poner un solo ejemplo nomás, el turismo. Tal Ayer cual. no decía Rosario Romero, la ministra, que va a estar en la fiesta que quiso, ya no confirmó que viene, porque es fanática de también es También es importante resaltar esto, eh, Sergio. Eh, Gustavo Gordé tiene muy buena gestión porque tiene muy buenos ministros y porque tiene muy buena gente que lo acompaña. Bueno, ahí va mi pregunta, mira, ¿Eh? Y justo te iba a decir eso porque... Eh, tiene muy buen equipo de trabajo. Claro. Ayer hablábamos con la ministra Rosario Romero, que le decía, va a estar en la fiesta del Pingo porque es fanática de la vergüenza y muchas cosas más. Es amiga de Plasi, lo defiende a Plasi, lo quiere a Plasi, así que, y esto lo digo porque me lo cuenta, este, pero ahí tenés. Eh, pongo un solo ejemplo, la ministra, como la puedo poner, a la vicegobernadora son gente que se puede hablar tranquilamente, tranquilamente siempre siempre hemos planteado las necesidades y siempre hemos tenido respuesta. El otro día estuvo el ministro de Planeamiento eh, de la provincia, Marcelo Richa, con lo cual tengo una excelente relación con Marcelo, la verdad que vino a firmar conmigo el inicio de el comienzo de la terminal de ómnibus eh, y la verdad que pasamos un, un momento agradable eh, de mucha charla política eh, y, y de trabajo. Fuimos a recorrer la impresión del centro de salud acá en la localidad. Después comimos acá en este mismo lugar. La verdad que pasamos una, un, una, un, un almuerzo importantísimo y de mucha, de mucha eh, emoción por, por esto. Eh, y Marcelo se comprometió a nuevamente ayudarnos con, con algo que le, le pedimos. El laburador, ¿eh? El laburador y es, es eh, una persona que se puede, se puede ejecutar obras eh, porque él acompaña. Y Rosario, siempre digo, eh, ha sido una de las personas que más le eh, ha puesto énfasis en la localidad del Tlingo. Marisa, también, es de acá. O sea, eh, son, funcionario, fue son funcionarios de palabra, Diego. Sí, Ese es el tema. Sí, sí, en sí. política, hoy se necesita el compromiso de la palabra y ejecutarlo. ¿me sí, ¿Entendés? Sí, y esos sí. políticos, la verdad que hay que defenderlo como hay que defender los gestores como sos vos. Dos últimas preguntas. La primera. Eh, ¿Te gustaría un Gustavo Bordete encabezando la lista de diputados? Es que va a ir el <risa> candidato. <risa> <risa> eh, lo dijo acá en el programa del quincho, Borde. Va a encabezar sí, la sí. lista me parece, de parece, Me parece espectacular que vaya. Qué lindo, ¿no? Muy lindo. A vos como intendente. Sí, de... sí. No, no, la para sensación... mí... Sí, sí, sí. A ver, eh, me pone muy contento de que le encabece la lista. Y ojalá así sea. Así sea. Así lo dijo. Bueno. Y, y a lo vamos el, a apoyar. El lunes se va de gira. El gobernador vuelve en 18 días y va a estar en el quincho nuevamente. Mañana va a estar en Hernandaria. Un último mensaje para la gente, para este fin de semana, que se venga tranquila el pingo. Tal cual. Venga a disfrutar, venga a, a compartir con nosotros, venga a, a, a ver esto tan hermoso que hemos logrado entre todos y que siempre hemos buscado mediante estos eventos de que eh, pueda venir toda la gente. Esto es una, nuevamente una nueva visibilización de los pueblos del interior. Jamás, jamás hubiésemos pensado nosotros en la vida que eh, bandas y, pro, y, prof, y músicos como, como los que han venido a esta localidad puedan brindarle un gran espectáculo a la gente que nunca pensó en su vida que lo iba a ver. Sí. Entonces eh, trabajamos para eso, trabajamos mediante un gobierno eh, de Néstor y de Cristina con un programa de Igualdad Cultural que vinieron excelentes artistas y que hoy tengo un amigo importantísimo que es el que nos ayuda, que vino acá con Igualdad Cultural eh, eso era igualdad cultural, igualdad Exacto. para todos los pueblos. Así que seguimos avanzando en el bingo. Avanzamos en el bingo. Bueno, ahí está la, casilla. ¿la qué? La, la, casilla, la primera casilla, Ah, ¿y no averiguaron de dónde vengo el nombre? De Buenos Aires. De Buenos Aires, el primer turista que llegó para la abrizo de Buenos Aires está la casilla, ahí está, después le vamos a sacar una foto. Estoy colorado, che. Eh, bueno, todo el día en el sol. Ah, yo pensé que estaba haciendo la asado También. Bueno, eh, el presente también es para ustedes de nuestra oficiante Centro de Empleados de Comercio. Le hago entrega. Bueno, muchas gracias. Como siempre, en todos los programas. Eh, lo vamos a inaugurar entre un ratito no ¿Eh? eso no se inaugura con coca ¿eh? no tenemos tenemos tenemos algo para compartir ahora sí que lo vamos a inaugurar ¿sí? bueno muchas gracias Diego por recibirnos nos vemos en cualquier momento el sábado ¿sabado? el sábado sí, nos claro. vemos claro, el sábado vamos a estar en vivo que van a tener que decir, si no están ustedes que vamos a estar <risa> bueno muchas gracias ¿eh? no, Gracias a ustedes y gracias por venir al pingo bueno nos vemos dentro de siete días vamos a estar desde Interlagos